recibir en este momento una llamada de José Mercado a propósito de la convocatoria a paro de este lunes 24 que se ha mantenido por encima de una serie de eh, momentum, ¿verdad? En que se ha intentado hacer, eh, dejar el paro, ¿verdad? Llegar a un acuerdo con los convocantes y que en el día de ayer eh, también provocó una vigilia en el Parque Duarte de un grupo de ciudadanos. Eh, llamando a no paro. Así es que adelante, mercado. Buenos días. Sí, buen día buen a día. ustedes y a todo el pueblo que escucha este programa. Bien, adelante. ¿Cuál es la situación, aunque todavía es muy temprano, ¿verdad? Con relación al paro, ¿cómo tú ves la cosa y qué tienes para decirnos? Acerca si hay la posibilidad de que el movimiento se detenga en el camino. Sí, tal y como presagiábamos ayer, este paro ha sido un éxito total. El gobierno ha fracasado en sus pretensiones de desmontarlo. Ayer convocaron una actividad en el Parque Duarte, de la cual no han podido subir ni siquiera una foto porque fue un fracaso, mientras que la gran caravana motorizada concitó el apoyo de todo el pueblo y así se presagiaba lo que hoy ha pasado. Se, los tres pilares fundamentales de un movimiento huelgario es la educación, por un lado, y no hay docencia en ninguna parte de San Francisco de Macorís. Otra de los pilares es el comercio, que ha cerrado y podrá abrir la cúpula del empresariado, pero no va a tener clientes. Y el tránsito también se ha paralizado. Esta es una huelga que ha concitado el apoyo de este pueblo al cual fue desafiado por el gobierno y el empresariado y ha recibido una gran bofetada. Bien. Muy mercado, bien. Eh, algo okay. de lo que le preguntaba sí, Amado, si hay alguna posibilidad. posibilidad de que sea levantado o que se reúnan con las autoridades. La gobernadora, en representación del gobierno, estuvo en este espacio, Mercado, y usted nos dijo a nosotros que a ustedes se le habían acercado para reunirse a puertas cerradas. La gobernadora nos dijo acá que no había tenido conversaciones con ustedes. Sí. Nosotros no esperamos con la gobernadora, pero tuvimos la cita. Guau, wow, se está cortando, se está cortando, Mercado. mueva un Le poquito. Le decía que... ¿Me escuchan ahí? Vamos me, a ver. No me escuchan. Ahora <ríe> sí. Le decía que a través de Andrés Bautista habían contactado y se no, está tratando de un solución a cuando todos nos nosotros no dijimos que podríamos unirlo de manera pública, pero no en covid En ese sentido, estamos aquí. Y es que este paro, este paro se mantiene. Rechazamos la represión en estos momentos aquí. Los policías empiezan a en que Y nosotros tenemos tener un firme. Este llamado y todo está marchado. Bien. Mercado, ¿podría producirse un levantamiento del paro si las autoridades lo llaman, lo convocan a una reunión, a un encuentro? a reunirnos ya mañana o de mañana en adelante porque tenemos meses con un momento no quiero respeto nosotros decíamos que con el acuerdo que habíamos llegado no había cumplido, que no estaban bien el hoy que recogió la hora, por lo tanto ya paso y es de que decir. Ah, bueno, eh, mercado. Buenos días. Francis Rodríguez. Sí, una, pregunta, sí, ¿cómo estamos? una preguntita. Sí. En, en el posible caso de que haya que hablar, ¿bajo qué esquema usted plantearía esa conversación y cuáles serían las obras prioritarias que ustedes tienen hoy para que eso se movilice? Esta es una huelga regional, ya es más, más muy, muy local. Firmado una, de la de la de la de la de la de la de de la de de la de la de la de la de de la de la de de de de la de la de la de de de la de de pero que las autoridades, aunque los firmamos hace un año, la última vez, no han cumplido, no han dado respuesta a ese tipo de demanda y lo que han hecho es simulación y últimamente queriendo descalificar, estigmatizar este paro como algo de si lo no no es un ambiente para que podamos sentarnos una mesa de negociación bajo esas condiciones y con las respuestas de la militarización que la autoridad le está dando a la demanda del pueblo. Bien, muchas gracias a José Mercado, que estuvo al teléfono respondiendo algunas preguntas de nosotros.